¡Familia! ¿Cómo estáis cracks? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Chicos, lo que vais a ver a continuación es mi primera partida en Fortnite en la nueva temporada Y nos hemos sacado una victoria súper épica Quiero que os quedéis hasta el final, porque os va a encantar el vídeo. Os lo prometo, es una victoria súper épica. Estamos al límite al límite de morir. Ha sido súper sufrida, pero bueno, al final le hemos conseguido bastantes kills, además. Y hemos probado las nuevas armas. Hemos visto cómo funciona más o menos la nueva dinámica. Así que, chicos, si queréis ver una victoria con el nuevo mapa, nueva dinámica, con los nuevos ovnis, nuevos extraterrestres. Ahora la tenéis a continuación Antes de nada, si queréis dejar vuestro poderoso like que os ayuda muchísimo a este tipo de contenido Así que chicos, si queréis saber los misterios Si queréis ver todo lo nuevo que va a llegar esta temporada Os agradecería a todos que os suscribáis ahora mismo al canal Si no estáis suscritos Y que dejéis vuestro poderoso like Ya sabéis, código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Y empezamos con el vídeo Eh. Casi se me salva, chaval Mira lo que llevaba, hijo puta Yo juraría que... ¡Eh! Aquí acaba de caer uno ¡Hola, bro! Y diría que hay otro, ¿eh? O sea, este acaba de caer Debería haber otro Voy a pillar el coche, eh. Vamos con el coche, y vamos más rápido Right, no, por favor Eh, a la gasolinera, a ver si hay alguien aquí Vale, sí, sí que hay alguien ¿Dónde? Ya no lo sé pero a verlo, ahí lo ¿Dónde estás, perro? No lo veo ¡Eh! Aquí, aquí, aquí No te me escapas, puto Acabo de escucharlo Tiene que estar aquí, eh Tiene que estar aquí ¡Hostia, míralo! ¡Ah! ¡Ah! Estaba bien escondido, eh Vámonos, vámonos, vámonos A ver, ¿se puede mejorar el arma? ¡Oh! Se puede mejorar las armas normal Vale, necesito más oro ¿Cómo se consigue oro, familia? Oiga. ¿Cómo se conseguía el oro? ¿Rompiendo cosas? Buah Ah, mira, aquí hay oro Pero necesito un montón de oro Avanzamos, avanzamos Avanzamos la ciudad. Están abduciendo a los de la ciudad. Ahí tiene que haber gente, entonces, ¿no? ¿Si te abducen, mueres? Pregunto. Que alguien me lo responda en los comentarios, por favor. Si te abducen, mueres. Es que yo no me he dejado abducir todavía. Y sí, ahí son ahora. ¡Hostias! ¡Oh, ¡Oh, ¡Hostias! Están enfadándose. Ay, se llevan a alguien ¿Qué es eso? ¿Se han llevado a alguien? Estoy yo loco ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Dejarme, dejarme, perros! Me voy a morir, ¿no? Ahora Ahora mismo me muero, ¿no? Ah, pues... Vale, vale, vale, vale No es malo si te abducen en teoría, ¿no? O sea Para salvarte incluso está bien Por aquí hay alguien disparando Voy a por él Aquí, aquí, aquí arriba, aquí arriba Aquí arriba Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí arriba, aquí arriba Está por aquí, ¿no? Eh, lo he visto Ahí está no Se protege <risa> No se vale ¿Qué tenía? Bueno, tampoco tenía nada Yo diría que por aquí debería haber más gente Pero tampoco me quiero meter en todo el meollo, eh O sea, quiero ir con calma, pero ¿Se mueve la nave? ¿La nave? ¡Puta! Ah, que hay alguien conduciéndola Había alguien conduciéndola, ¿no? Tía, yo creo que sí, ¿eh? Y por aquí también hay alguien, ¿no? Ahí. ¡Muere, perro! Quiero hacer pvps ¿Me quiero hacer pvps? Pues nada, pasa Déjame curarme Déjame curarme Vale, este estaba conduciendo la nave, creo, eh Hostia, ¿qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? Pistola de rayos A ver, me la voy a jugar Me la voy a jugar y me la voy a llevar, eh Ay, mierda ¿Esto qué hace? Pistola de rayos ¿Qué? No entiendo bien cuál es ¿Aspiras? Pues aspiras y qué pasa Aspiras y ya está Vale, vale, vale, vale. O sea, si le apuntas a alguien, le vas quitando vida, me imagino, ¿no? Quiero pensar yo. A ver cómo sigue hay alguien. Hay alguien en las naves conduciéndolas, ¿eh? Qué perros. Eh, ahí hay alguien. Voy a probarla. Quiero probarla. ¡Uh! Eso va bien, ¿eh? Ah, míralo, ahí está. Ahí está. Pasa que de lejos debe quitar poquísimo esto, ¿no? Ya ves, quita de 6 en 6, o sea La ruina ¡Lleva sniper! ¡Ha vuelto el sniper! ¡No! <risas> ¡Hostia, esto está divertido, eh! <risas> esto está divertido, chavales Eso me gusta ¿Me quieres hacer el lío? Claro, esto es infinito Claro, claro Esto es infinito, o sea De aquí solo va a salir uno vivo, bro Quiero que sepas que no vas a ser tú Vale, me voy a cambiar esto ¡Oh, oh, oh! ¡Cama elástica! ¡Cama elástica! ¡Oh! No me lo creo No me lo creo ¡Han vuelto las cabezas elásticas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gran acierto de Fortnite, tío! ¡Qué gran acierto de Fortnite ahí, eh! La verdad Se han sacado la, el rabito El rabito se lo han sacado ahí ¡Eh! Ahí está, ahí está, ahí está Lo estoy viendo Ay, le podía haber metido un buen francazo a ese ¡Eh! Estoy viendo a alguien aquí Aquí, aquí, aquí No le he dado la cabeza, tío Qué falso Eso era cabeza, ¿eh? Familia, cámara lenta, por favor Eso era cabeza Vamos a por él, ¿lo que tendrá curas? Yo creo que sí que estará curándose Llevaba. Llevaba sniper pesado. Como el nuestro es, ¿no? O no. No es como el nuestro, creo. Es mejor. Ah, no, sí, sí, sí. Sí que es como el nuestro. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. ¡Ah! Hay otro ahí al fondo. Ojo. A ese sí, ¿eh? A ese sí, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí. Vaya es mi paso. Ahora vuelve a sumar ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no. Vale, no sabe que estoy aquí. Uy, uy, uy, casi me mata Déjame tomarme esto, déjame tomarme esto, puto No me da tiempo No me da tiempo Déjame, déjame tomármelo Estaba sufriendo. estaba sufriendo mucho estaba sufriendo mucho let's go chavales let's go cuántas kills nos hemos hecho 10 kills let's motherfucking go puto